Como todo proceso de introducción de tecnología nueva lleva sus pruebas de aceptación ¿no? y entonces eh, se va a ir desplegando eh, gradualmente, se le va, eh, si nosotros lo llamamos, cargar la red con los usuarios paulatinamente y no, no va a limitar de que el crecimiento siga eh, progresivamente. Hasta el momento, las pruebas que se han realizado desde el punto de vista tecnológico han dado muy bien, muy positivas y, y pienso que no tenga ninguna dificultad en que eh, siga el crecimiento de, de, de los usuarios sobre la red 4G. Bueno, en, en estos momentos en la ciudad de Guayamo se han instalado tres radio bases ya eh, con tecnología eh, 4G y eh, de acuerdo a los procedimientos comerciales se ha hecho un estudio del top de la cantidad de personas que usan la red con un consumo mayor de datos y estos son los primeros mil usuarios que se van a incorporar en la red eh, 4G y posteriormente se seguirán eh, incrementando con el resto de los usuarios. Bueno, yo, nosotros eh, tenemos previsto que bueno, nos, nos avecina una fecha muy importante que es el, el 26 de julio donde va a haber eh, un nivel de eh, no normal, es decir, va a haber una, un tráfico que no va a ser normal por la cantidad de personas que vamos a tener dentro del territorio, pero inmediatamente que esto eh, termine se hacen los estudios eh, de comportamiento y se continúa con la implementación. No, no, no se va a tener por nada porque todo esto está funcionando correctamente. El área de cobertura en Bayamo, inicialmente eh, en esta primera etapa de 26 base que nosotros tenemos ubicadas en Bayamo, en la ciudad eh, se, va, se van a hacer 13 y comprende el centro de Bayamo, es decir, desde el área eh, de la Avenida de Castro, parte de los repartos Camilo Cienfuegos, parte de Vaya Mesa y el centro de Jesús Menéndez con salida hacia Vía Santiago de Cuba. Es una huella que atraviesa la ciudad de Bayamo. Nos va quedando radiobases por, por supuesto que se van a irradiar posteriormente. Está en dependencia de la entrada del equipamiento que se compró un volumen inicial y ya el que le correspondía a la provincia de Grama está todo instalado en esta primera etapa. Nosotros eh, en las pruebas que se, se han realizado, se hacen test de velocidad, eh, los cuales han sido satisfactorios, vemos, comprobamos si se produce el pop -back. es decir, hay un detalle que debemos explicar, que el 4G solo se va a, está implementado para la conectividad de datos, no va a haber voz sobre 4G, pero un usuario que está conectado, en este momento eh, yo tengo la conexión de datos y me entra una llamada, eh, automáticamente la red me baja a 3G para que yo haga la atención de la llamada y luego subo otra vez a la conectividad de datos. Es decir, esto es un, un mecanismo eh, que, se que está implementado desde el punto de vista tecnológico para no cargar de voz a la red 4G y haya menos congestión. Es decir, no es el caso del 3G que, que, que convive el dato, y la voz y los SMS en el, en el 3G. Bueno, yo pienso que a partir del próximo mes de agosto ya eh, se comience ya a introducir más clientes en la red. Ahora tenemos una eventualidad que, como bien le expliqué anteriormente, que va a haber un comportamiento normal en la red por la masividad de personas que van a estar usando, haciendo uso de la red. Pero terminado el evento, ya el mes de agosto eh, debe transcurrir normal. No debe haber ninguna dificultad para que se sigan eh, provisionando más clientes al servicio de 4G. Entonces esa sería la fase ya de despliegue como tal. ¿no? De despliegue como tal ya, eh, de forma masiva. Esto se ha venido haciendo así, de esta manera, en el país completo, se ha iniciado en, la, en, la, en el litoral norte de La Habana hasta el Mariel y en Varadero, se, se hizo de esta misma manera y en estos momentos no hay dificultad, esas pruebas que se hicieron allá han sido igual, con los mismos resultados de las que hemos tenido aquí hasta el momento en el territorio.